Primer foro campesino Toledo siembra esperanza en el campo. Planificación del desarrollo agropecuario. Proyectos productivos promisorios. Desarrollo agroindustrial. Producción orgánica y limpia. Seguridad alimentaria y nutricional. La asociatividad como estrategia de desarrollo. Invita Orley García, dirigido a todos los campesinos de Toledo. Anímate y participa. El día de mañana. De gira por las regiones se encuentra en Toledo, municipio del norte lejano del departamento de Antioquia. ...hoy se realiza el foro campesino... ...hoy se reúnen Diego Arenas del municipio de San Andrés de Cuerquia... ...y Orley García del municipio de Toledo... ...quienes son los que tienen esta iniciativa... ...muchas personas asistirán a este importante foro... ...para sacar conclusiones de cómo se puede dinamizar... ...el campo en el norte del departamento de Antioquia... ...es la primera vez en toda la historia del departamento... ...donde candidatos y precandidatos a diferentes alcaldías... ...se unen en torno al desarrollo de, las, de los municipios... Y en torno también al desarrollo de las diferentes veredas y corregimientos de los municipios del norte del departamento de Antioquia. Un informe de gira por las regiones y el periódico La Región, la gran alianza departamental de medios. moro campesino lo hemos clasificado como la primera actividad masiva de respaldo a mis campesinos. En el recorrido realizado recogiendo información para el programa de gobierno que próximamente estaremos inscribiendo en la registraduría. Todos me han pedido a unánime voz que se fortalezca el campo que se le mire al campesino que se le ayude que se le reconozca y valore su trabajo como lo merece estoy seguro que el futuro está en el campo y que los campesinos de Toledo quieren seguir viviendo en el campo pero apuntándole a una vida más digna que es la petición que me han hecho como futuro aspirante a regir los destinos de este hermoso Balcón del Norte soy campesino como ustedes, he vivido en el campo, he sentido las inclemencias de la lluvia, el frío y el sol laborando en el campo. Sigo vinculado a mis actividades agrícolas, actividades que me llenan de satisfacción y me hacen sentir realizado como persona. Hoy, a todos ustedes, a todas estas personas que me acompañan para hacer su presentación, que son unos enamorados del campo, que conoce sobre temas específicos, sobre la agroindustria, la comercialización, la asociatividad, que este sea el primer paso para un Toledo mejor y para un Toledo más productivo. La idea de esto es que el campesino, como lo decía Diego, se convierta en un empresario, que vea esas dos hectáreas de tierra que tiene el campesino, lo vea como una empresa, las grandes ciudades se desarrollan porque hay comida, porque trabaja el campesino, ¿cierto? Ya que el campesino es demasiado importante y en Colombia y en el mundo no le han dado el valor y los ciudadanos están en deuda con los campesinos. Ayer que el logo, el eslogan. Yo un día, el logo, eslogan, el eslogan, le llegué ahí, me lo puse aquí, la nariz, Tengo el órgano, aroma que te ha inspirar. Se ve que son oportunidades muy buenas para el municipio, Dios quiera que nos dé... De... ...esta oportunidad para que se concluyan las cosas. ¿Cómo le parecieron los temas que se trataron el día de hoy? Bueno, muy buenos, excelentes, porque es que... Eh, ...nos estamos saliendo del campo para la ciudad... ...y nos estamos olvidando de, de agricultura y de muchas cosas... Y, ...y entonces si nos salimos del campo para la ciudad... ...¿qué va a hallar para la ciudad? Me pareció muy bien, es primera vez que hago parte de un foro campesino... ...y nadie lo haya traído acá a Toledo... ...gracias a nuestro Señor Jesucristo y a ustedes y a Don Orley García... ...que nos ha colaborado con esto, porque... la nosotros no tenemos toda la capacidad en el campo, no, no lo sabemos todo y gracias al Señor y a ustedes vamos a tener una experiencia más para laborar en el campo. ¿Qué aprendió durante este foro campesino? Me parece muy bien y me pareció interesante la, la penca sábila porque nosotros nada más dependemos del café, se termina el café y nosotros quedamos sin nada. Y nosotros de eso podemos ver plática también. Y también lo otro me pareció muy, bien, muy bueno lo del cultivo de cacao y lo de los árboles de, de aguacate que es muy productivo. Mano, el campo en este momento pienso que es el fuerte de todos nosotros porque es que si no, no, si no sembramos pues yo pienso que la ciudad no sería nada sin el campo. Vemos que día a día están saliendo más productos químicos. Eh, yo pienso que es hora de que recuperemos el campo con nuestros cultivos, con nuestros animales. Eh, Aprovechar cada uno de, de los terrenos que tenemos. Entonces... Yo pienso que el campo en este momento es el punto clave del progreso de cualquier municipio, de cualquier departamento. Entonces, es hora de que empecemos a trabajar fuertemente en el campo. Este primer foro campesino que realizamos hoy en el municipio de Toledo, se nació como una necesidad, una petición de las distintas comunidades. Ellos quieren que hablemos del campo, que miremos, demos la mirada hacia el campo yo pienso que estamos por primera vez y muy merecido, estamos visibilizando al campesino sabemos de que en las ciudades vivimos en los pueblos y, y estamos dando de reconocer una figura tan importante, líder del desarrollo de nuestro ancestro que es el campesino una persona que elabora, que trabaja arduamente para que nosotros podamos comer en las ciudades una persona que es simpática, es, es esencial en el desarrollo de los territorios entonces por eso yo pienso que este es el primero y partimos de una esperanza una esperanza es que transformar el campo la, que sea una empresa, la finca y que nuestros campesinos tengan una vida más digna. El campo es lo mejor que puede tener un ser humano, porque las ciudades son buenas para divertirse, para otras cosas, pero el campo es muy importante porque es que todos vivimos del campo. Necesitamos que los jóvenes se, se vinculen más a trabajar el campo. El campo para mí sí es, tiene, tiene futuro, futuro. Pero tenemos que buscarle a que nuestros administradores públicos, como alcaldes, gobernadores, se enfoquen más en fortalecer el campo. La amigo Ley, que es una persona muy echada para adelante, y ojalá esta vez sus proyectos que están lanzando, si le salgan adelante y que esta vez si sí logre ganar esta alcaldía. Y que, que más que estar trabajando con el campo, porque el campo es el que necesita eh, gente que trabaje por ellos. Toledo construye su futuro en el campo y usted está invitado a ser parte de esta nueva historia. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.